¿Qué tal amigos de YouTube? No te pierdas este próximo video donde estaremos viendo cómo se realiza la declaración del régimen de arrendamiento. Dónde la tienes que presentar, cómo se calcula y bien, pues, en los casos en los cuales puede existir impuesto al valor agregado o algún tipo de retención. Este video que dura prácticamente 50 minutos te dejará, bueno, pues para que tú puedas presentar estas declaraciones del régimen de arrendamiento de las personas físicas. Así es que quédate. Y por favor, si te agrada este video, te pido que lo compartas con más contadores o bueno, con personas que eh, quieran saber más sobre este tema. Mi nombre, es Antonio Aranda, y muchas gracias por quedarte en este video. Vamos a ver, caso 1. Bueno, pues imaginemos que una persona, eh, en este caso, no, Miguel... Le renta, le renta, vamos a, vamos a poner varios, varios eh, momentos, ¿vale? Un departamento, un departamento a, eh, no sé, a Alberto, ¿vale? Le renta un departamento a Alberto. Eh, el precio fijado, ¿no? El precio es de, es de, vamos a ponerle, no sé, un departamento de 10 mil pesos, ¿Vale? Dice, Miguel le renta un departamento a Alberto, el precio es de 10 mil pesos. En este caso, pues obviamente Miguel tiene que tributar en el régimen de arrendamiento, el cual está, el cual está en el capítulo 3 del título 4, ¿correcto? Bueno, ahora bien, pues Miguel... Tiene que emitir un comprobante fiscal. ¿Quién lo obliga? El artículo 29 y el artículo 29A le dice cómo vas a sacar tu CFDI. Creo que el CFDI ya lo vimos, ¿verdad? ¿Y en qué se va a basar, Miguel? En una guía de llenado del CFDI, ¿correcto? Perfecto. Ahora bien. ¿Cómo va a ser su factura, Miguel? Bueno, pues ya vimos que se le ponen, obviamente, el nombre, el RFC, el uso, ¿no? En su caso, de, de, de esta persona que está arrendando. Y bueno, pues todo, todos esos datos que ya vimos en el comprobante fiscal. Ahora bien, resulta ser, bueno, pues Miguel le renta un departamento a Alberto. Le emite un CFDI. ¿Cómo le va a emitir el, el CFDI? Le va a emitir un CFDI y le va a poner, ¿no? subtotal, total, pues en este caso le va a poner los diez mil pesos, ¿no? Que es lo que le está eh, cobrando esta esta persona por este Miguel Alberto, pues esta cifra. IVA, IVA, pues déjenme les digo que el IVA está exento en el caso de el uso o goce de casa habitación, en este caso de un departamento, está completamente exento, entonces por consecuencia, pues esto no va. ¿Ok? A ver, le pongo aquí. No va. Ahora bien, el total, pues obviamente, serían los diez mil pesos. Listo, se acabó. Sin embargo, abajo en donde viene, bueno, pues eh, la parte del CFDI tiene que venir el predial. Predial, ¿no? Tiene que venir el predial, tiene que mencionar qué número de prediales en el CFDI. ¿Ok? Eh, aquí me apareció como, eh, déjenme le quito el lo pongo en general. Permíteme un segundo. Lo pongo en formato de celda. Vamos a darle general. Bueno, ahí, ahí, ahí lo dejo. A ver, vamos a generar. A ver si mal. Perfecto. Ahí está el predial. Tiene que poner el A. Ah, Sergio Ruiz ya me lo cambió. Me dice si es amueblado. Hasta ahí vamos bien. ¿Va? Caso uno. Departamento solito. ¿Vale? Caso dos. Vamos a ver lo que nos dice mi estimado Sergio. Caso dos. Caso dos. Resulta ser que Miguel no, Miguel le arrenda un departamento a Alberto amueblado. Ya se lo da, en este caso, eh, pues eh, ya, ya con muebles, ¿no? Es decir, una televisión, una sala, una cocina, un refrigerador, etcétera, ¿no? Ahorita vamos, Mike, para local comercial. Ahorita estamos viendo esta parte de Miguel. Ahorita nos pasamos con el caso del local comercial. Vámonos tranquilos. Caso dos, Entonces, Miguel arrenda un departamento Alberto, pero ahora se lo arrenda mueblado, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Cómo tiene que emitir? Ya dijimos que hay un 29 del Código Fiscal de la Federación y un 29A que te obliga a emitir un CFDI. ¿Cómo lo va a llenar? Váyanse a la guía de llenado del CFDI 4.0 y pues ahí te va diciendo la parte del formato de llenado. ¿Qué tenemos que cuidar? Recuerden que va. El, la parte del predial tiene que mencionar la parte que eh, pues obviamente la persona que está dando el arrendamiento pues es dueño de este, de este inmueble ¿Vale? entonces en el caso 2 Miguel le arrenda un departamento a Alberto Amoblado ¿qué va a pasar en este caso? vamos a copiar esto ¿no? ¿va a ser igualito? pues resulta ser que no, no va a ser igualito ¿por qué no va a ser igualito? bueno porque un mueble aquí le multiplicamos por punto dieciséis aquí vamos a cobrarle entonces once mil seiscientos pesos. Aquí sí hay un IVA. ¿Por qué hay un IVA, contador? Y en el otro caso no. Porque la ley sí describe y es muy clara. Cuando se arrenda un lugar para casa habitación siempre y cuando no se otorgue con muebles. Si se otorga con muebles, entonces se va a cobrar un impuesto al valor agregado. Se tendrá que trasladar, perdón por la palabra cobra, se tendrá que trasladar un impuesto al valor agregado, ¿ok? Ahorita vámonos a la parte de la ley. Todo lo que estamos diciendo ahorita, les voy a poner los artículos para que lo, les quede muy, muy claro, ¿ok? Hasta ahí, mi estimado Sergio Ruiz, ¿alguna duda? Aquí sí va a haber, en el caso de un amueblado, y lo dice el reglamento de la ley de IVA, y lo dice, en su caso, la ley de IVA. Ahorita les pongo el, el artículo, lo vemos en pantalla, ¿vale? Perfecto, mi estimado Sergio Ruiz. Ahora, vámonos al caso tres que, que Mike nos dice. ¿Qué va a pasar en el caso de un local comercial? Entonces, vámonos al caso tres. Caso tres. Pues resulta ser que Miguel le arrenda un local comercial a Alberto, ¿no? En este caso, nada más el local comercial, ¿perfecto? ¿Qué tendría que llevar? Bueno, pues en su caso va a ser lo mismito que vimos aquí. Serían los 10 mil, que eh, pues es el, el, el, el precio pactado. Déjenme, jalo aquí el precio, ¿no? El precio pactado fue. Ah, acá. El precio pactado fue 10 mil pesos. Bueno, pues en su caso, se le va a trasladar, obviamente, un impuesto al valor agregado. Sería lo mismo. Me dice Janet, ¿qué pasa en el arrendamiento de una bodega? Vamos a poner caso cuatro, ¿no? Caso cuatro arrendamiento de una bodega. ¿Qué va a pasar en el caso de un arrendamiento de una bodega? Bueno, pues, en el caso cuatro, imaginemos precio igual, a los diez mil pesos, ¿no? Pues pasaría lo mismo, mi estimada, este, eh, mi estimada, este, Janet, tendría que ser igualito, los 10 mil, el IVA, el total. La misma forma, también graba impuesto al valor agregado. ¿Vale? Ahora bien, estamos viendo un arrendamiento de una bodega de Miguel con Alberto. Los dos son personas físicas. Los dos son personas físicas. Ahorita vámonos, ahorita nos vamos a ir a los artículos de la ley. Primero quiero que, que les quede claro la parte, eh, a, vamos a empezar al revés que como lo hacen en las escuelas, ¿no? En las escuelas regularmente te dictan el artículo y después, si alcanza la clase, te explican cómo se detalla. Y ese es uno de los problemas, porque salimos diciendo, bueno, pues sí le entendí, pero ¿y ahora cómo lo llevo a la práctica? O sea, ¿cómo lo, lo materializo? ¿Cómo lo veo, no? Pues no te lo dijeron. Bueno, caso cuatro, arrendamiento de una bodega, Miguel con Alberto. Todos son personas físicas, ¿correcto? Ok. Entonces, recapitulo nada más. Punto uno, una, una casa habitación o un departamento. No lleva IVA, ok. Punto dos, en el caso de un departamento, una casa que le des a una persona, pero que esté amueblado, pues ya tiene que grabar impuesto al valor agregado. En el caso tres, en que des un local comercial, pues también tiene que llevar impuesto al valor agregado. En el caso cuatro, que des un arrendamiento de una bodega, pues también tiene que llevar impuesto al valor agregado. Ahora pensemos, caso cinco, que eh, pues Miguel le arrenda un local comercial, comercial a tiendas similares S A de C B. Como en este caso es una persona moral, aquí cambia la cuestión. Imaginemos monto, monto pactado, monto pactado de 10 mil pesos, ¿Vale? Ahora, ¿Qué va a decir? Subtotal IVA y en su caso, aquí proceden dos tipos de retenciones. Ahorita vamos a los artículos, ¿vale? A la ley del impuesto sobre de la renta y a la ley de IVA. Va a proceder la retención de ICR por el uso y goce de un bien inmueble. Bien inmueble. Y también va a proceder la retención de IVA, ¿ok? Vamos a poner entonces, son los diez mil... Aquí van a ser los 1.600. Los en retención de ICR es el 10% del precio pactado. Ahorita vamos al artículo, si mal no me equivoco, es el 116. Sí, 116, quien que nos habla de esta retención que le tenemos que hacer. Entonces estaríamos diciendo que son 1.000 pesos, ¿no? Como sacamos los 1.000 pesos, bueno, vamos a hacerlo didácticamente. Este por punto 10. Perfecto. Ahora bien... Nos dice por aquí la ley del impuesto al valor agregado que cuando una persona física le preste a otra el uso o goce de, de algún bien, no describe si sea mueble o si sea inmueble, a la ley, de impuesto, de la ley del impuesto al valor agregado solamente dice el uso o goce de un bien, nada más, ¿ok? Nos dice, le tendrás que retener el impuesto que se le traslade hablaríamos que el 100% los 1600 están de acuerdo sin embargo es incorrecto porque aquí bueno pues qué va a pasar eh, tenemos que retenerle dice el artículo tres del reglamento de la ley de IVA las dos terceras partes del impuesto trasladado y entonces si lo leemos de esa forma estaríamos mencionando lo siguiente las dos dos, aquí vamos a poner paréntesis, las dos terceras partes del impuesto que se les traslade, ¿correcto? Entonces, las dos terceras partes, ¿de qué? Del IVA, ¿correcto? Lo pondríamos de esta forma, es decir, vamos a dividir dos entre tres por la cantidad de IVA, y entonces nos va a dar esta retención, ¿ok? No se saca, en teoría, no debería de ser el 10.6667. Eso, en, en, vamos, en teoría, porque lo está diciendo la ley, son las dos terceras partes del impuesto que se le trasladó. Entonces, entenderíamos igual, ¿no? Dos entre tres por la cantidad de IVA, que nos da 1.667. Y por consecuencia, pues esta persona solo va a recibir pues la siguiente cantidad, tendríamos que restar las retenciones, la cantidad de 9,533.33. mil ¿Ok? Ah, caso seis, vámonos al caso seis. Caso seis, caso seis. Miguel, Miguel le renta a tiendas similares una casa habitación para que viva su gerente de sucursal. De sucursal. Perdón, se fueron las palabras. ¿Qué va a pasar aquí? Mi pregunta sería, es una casa habitación, la va a utilizar la empresa para mandar a su gerente. Pregunta, ¿Grabaría impuesto al valor agregado? Primera pregunta. Segunda, ¿Tiendas similares tendría que hacer algo eh, para validar esa deducción? La respuesta sería sí, sí grabaría IVA a pesar de que sea para uso de casa habitación, porque en ese momento se le está dando a una, a una persona moral y por consecuencia esta persona moral pues va a designar a quien viva ahí, pero como es una persona moral, en ese preciso momento se sostiene que sí tendría que haber un impuesto al valor agregado. ¿Ok? Entonces al final tendría que darme lo mismo que estamos viendo en esta pantalla. De la misma forma quedaría el cálculo. ¿Ok? Y en su caso la persona moral tendría que mandar un aviso al SAT de la renta de casa habitación para que proceda eh, en este caso la deducción. Si no manda este aviso a la página del SAT, el SAT podría echar para abajo la deducción de esta persona moral por el hecho de no mandar el aviso de que está arrendando un bien inmueble para su personal, ¿ok? No sé si tengan algún comentario, pregunta, vamos a la parte de la ley de impuesto sobre la renta, en un segundo. Eh, vamos a poner ley de impuesto sobre la renta. Vamos a buscarla y vamos a buscar, si ustedes tienen este por ahí abierta su computadora, vamos a buscar la ley del impuesto sobre la renta y también la ley del IVA, por favor. Vamos a darle clic y vamos a buscar también el reglamento. Ay, ¿por qué me sale así de esta forma? No me gusta. Eh, es, ese Google está mal. Denme un segundo, déjenme lo pongo en, en, en otro porque no me gusta cómo sale aquí. Ok, vamos Conta, ¿Puede poner el caso dos? Voy a tomarle una foto. El caso dos, de todas formas quieren, le, le, es, va a quedar la grabación, ¿eh? no se preocupen. Miguel renta en Departamento Alberto amueblado. Ahorita vamos a los, a los artículos, ¿Eh? Ahorita para que les quede claro. Ley de impuesto sobre la renta. Bueno, vamos a ver de impuesto sobre la renta. Vamos a buscar también la ley del IVA, ¿no? A veces preguntan, ¿de dónde puedo sacar la ley de IVA? Ley impuesto? Nada más ponle en Google, te la va a dar el PDF, ¿no? Vámonos también al reglamento de la ley del IVA. ¿Y cómo saber que lo que me salió en Google está correcto? Bueno, principio, a ver, voy a mover la ley del impuesto de la renta a mi pantalla y me dicen si la ven, ¿eh? eh ahí está. ¿Sí la están viendo? Sí. Ok, gracias. Ah, ya entendí cómo funciona eso. Entonces, nada más paso para acá y ustedes ya ven lo que yo veo. Perfecto. Le vas a ver eh, por las últimas reformas. Por ejemplo, aquí dice última reforma publicada el diario oficial del 12, 11 del 21. ¿No? Es la más actual. Me dice por aquí mi estimado eh, Mike del diario oficial de la federación. Es correcto. De ahí la, la puedes calar. Sin embargo, si nada más le das en Google... Para determinar que estás bajando algo correcto, vete aquí en la parte de última reforma. Ahí te va a decir, bueno, pues esta ley, eh, la última que se hizo, no, la última modificación fue del 12, del 11, del 21. Recordarles que para, para términos de la, eh, en este caso, eh, 2022, pues no hubo reforma, eh, fiscal en ninguna materia, ¿no? No hubo ni en ley de IEPS, ni en ley de impuesto a la renta, ni tampoco en código fiscal, ni en ninguna. Entonces, las dejaron igualitas. La última eh, reforma que tuvimos fue la del 2021. En su caso, de la ley de IVA, fue en el, en el artículo 4A, si mal no recuerdo, y en el artículo 1A, que pusieron la parte de toallas menstruales, etcétera, que ya son, graban al 0% ¿no? La, la intención fue más una cuestión populista desde mi punto de vista. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Ahora bien, aquí está la ley del impuesto sobre la renta. Vámonos al artículo eh, 116. si mal, no me equivoco. Déjenme lo que en lo de aquí. A ver si me lo puede dar. Listo, menú. Ah, ahí está. Ah, me lo puede dar por artículos. Listo, por artículos. Aquí está. Vámonos al 116. En su PDF, ustedes, digo, el beneficio de bajarla así es que pueden ir, darle clic aquí y les aparecen los artículos. Entonces, esto facilita, pues, la ubicación, ¿no? Dice por aquí, miren, eh, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento del uso o uso temporal de bienes inmuebles, si, es, si se refiere a bienes inmuebles, ¿eh? ya vimos que es un inmueble, Efectuará los pagos provisionales, mensuales o trimestrales, ahorita hablamos de cuándo es mensual y de cuándo es trimestral, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponde conforme a lo establecido en el tercer eh, Artículo del 106, la diferencia que resulte disminuir los ingresos del mes o del trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el 115, y listo. Vámonos a la parte de la eh, retención que les decía yo. Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que les resulte de aplicar la tasa del 10%, sobre el monto de los mismos. El 10% sobre el monto de los mismos sin deducción alguna. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de este que está acá abajito, ¿no? Aquí, este que estamos señalando de amarillo. Si ¿Sí están viendo mi Excel en este momento, nada más hay que me comenten. A ver, vamos a ponerle. Sí, sí, están viendo mi Excel. Ya, ya le entendí esta cosa. Perfecto. Eh, ok. Perfecto, gracias. Y ahora ya los estoy viendo en el chat. Está fabuloso esto que hice. Ahora bien, eh, vamos a darle clic aquí, eh, vamos acá. Perfecto. Entonces, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal que conste el monto del impuesto retenido, dichas retenciones deberán enterarse en su caso conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de la ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el segundo párrafo de este artículo. Vamos a pensar, ¿no? Que vamos a hacer el pago provisional de esta, de este, de este cliente, ¿no? De Miguel. Vámonos al, al, al, al Excel que les tenía aquí. Bueno, pues imaginemos cómo va a ser este pago provisional. Bueno, pues en su caso, Miguel va a determinar su impuesto de la siguiente manera, ¿no? Ingresos. Vamos a poner el caso 5, vamos a poner aquí, caso 5. ¿Cómo va a determinar Miguel sus ingresos? Me va a decir, son 10 mil pesos, vamos a hablar de impuestos sobre la renta. Recuerden que aquí va a haber dos declaraciones, ¿no? Una que es el impuesto sobre la renta y la, la otra que es impuesto al valor agregado. Dos impuestos diferentes, diferentes completamente, ¿vale? 10 mil pesos fueron el subtotal, ¿correcto? Ahora, a ello te dice, tienes dos formas de meter deducciones. Deducciones. Las que fueron en ese momento y que tienes que tener comprobante fiscal haber sido pagadas con cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito de débito, cuando los gastos sean menores a dos mil pesos. En su caso, el predial, ajá. Eh, y pueden, obviamente, que sean estrictamente indispensables. El predial es el único que juega para deducción en la deducción opcional y para la deducción normal, ¿ok? Imaginemos que Miguel se fue por la deducción opcional. Les enseñé la vez pasada cómo entras al portal, dónde te va a aparecer, de hecho, cuando empiezas el, el año, te va a aparecer que este... Eh, ¿Qué tipo de, de deducción vas a utilizar, no? Deducción opcional o deducciones normales, no? Ya tú vas a escoger. Ok, imaginemos que esta persona, te voy a poner aquí, escogió deducciones, deducciones, en este caso, opcional, ¿vale? La deducción opcional. Bueno, pues, ¿qué nos dice? Tendrá que ser el 35% por punto... Esta cantidad por punto .35%, ¿ok? Ah, perdón, aquí yo ya estaba sacando cifras que no son. Es el 35%. Eso va a equivaler mi deducción, ¿ok? Puedo hacerle deducible todavía el predial. Imaginemos que en ese mes lo pagó mi estimado Miguel, pagó el predial y bueno, pagó, no sé, 2,200 pesos de predial. Entonces aquí sí me va a dar una base del impuesto, ¿no? Que serían estos 10 mil menos, estos 3.500 menos los 2.200. Me dan 4.300 pesos como base o como utilidad fiscal, ¿ok? A esto que le vamos a reducir, bueno, vamos a hablarle del límite inferior, ¿no? Ahorita vamos a buscarlo, vamos a ver que te queda un excedente de límite. Lo vamos a multiplicar por una tasa, ajá. Eh, después de eso, le vamos a, mult... a... a restar, perdón, la cuota fija y va a salir un ICR a pagar. ¿Ok? ¿Cómo determinamos esto? Bueno, pues eh, tenemos que ir, ay, déjenme lo abro, ahí está. Tenemos que entonces buscar el anexo, anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Aquí podemos verlo en el, en el diario oficial de la federación o en su caso bajarlo de alguna a otra. No vamos a la diario oficial de la federación, solo que es un poquito, poquito, poquito, este, lento cuando vas bajando el diario oficial de la federación. Déjenme que vaya bajando, por favor, para hacer el cargo, ¿vale? ¿Por qué se tarda mucho? Porque esta resolución miscelaria fiscal te va a dar todo. Me voy a regresar, es la misma que me da la primera página de librería, este, de, de, de unos competidores por ahí. Eh, y esto me va a mostrar lo siguiente. Bueno, pues aquí voy a buscar, ¿no? A lo mejor, control F, arrendamiento, arrendamiento. Vamos a ponerle, me dice que hay cuatro, ahí está, Dice, tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales. Aquí estoy, leyéndolo en este momento, ¿no? Dice, tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales correspondientes a 2023 que efectúen los contribuyentes a que se refiere el capítulo tercero, que es el donde estamos, ¿verdad? Del título cuarto, la ley de impuestos o la renta. Entonces, esta, este va a ser el que vamos a utilizar, ¿ok? Para ello, pues, voy a utilizar mi... Eh, cortador por aquí, vamos a ponerlo, vamos a señalarlo, bueno, listo. Me voy a ir a mi hoja de Excel y se lo voy a poner por aquí para hacer este cálculo, ¿vale? Bueno, fueron $4,300 pesos, ¿cuál es el límite inferior? Dice aquí, límite inferior, ¿dónde caigo? $7,46.05 a $6,332.05, caería ahí, entonces mi límite inferior son $7,46.05 7.46.05, ¿ok? Ahora me dice cuánto fue el excedente, lo voy a restar, y me va a dar 3.553.95. Y aquí voy a tener que buscar una tasa, ¿cuál es? La 6.4%, 6.4%. Y esto lo voy a multiplicar, ¿ok? Estos 227 que me acaban de salir, le voy a sumar, en su caso, una eh, cuota fija. ¿Cuánto es? 14.32. ¿ok? Y a esto, ya sumado, me va a dar un impuesto a pagar, que sería de 241.77. Sin embargo, en este cálculo que acabo de realizar, pues resulta ser que tengo una retención... De impuestos sobre la renta que me hizo la persona moral, ¿verdad? ¿Cuál fue la retención? Fue de mil pesos. Por lo cual, tendría un saldo a favor. ¿De cuánto? Tendría un saldo a favor de 758.23. ¿Ok? Y aquí se acabaría el cálculo, en este caso de impuestos sobre la renta, de este caso número 6, y de aquel que tenga rente, que tenga retenciones, ¿ok? Si no tienes retenciones, nada más quítale la parte de los mil, y pues no tienes nada que disminuirle, ¿ok? Recordándoles, mis estimados amigos, que por ahí les di esta calculadora, que al final haría lo mismo, vamos a, a, a verlo directamente en la calculadora que les mandé en los archivos de trabajo. Den un segundo, nada más en lo que me abre. Ahí está. Ya la están viendo en la 2, ¿verdad? Aquí que al final te daría lo mismo, ¿No? Si yo, eh, bueno, pues, voy a esta hoja que estábamos hablando de diez mil pesos de ingresos, vamos a ponérselos aquí, diez mil pesos de ingresos contra deducciones autorizadas, tres mil quinientos, vamos a ponérselo aquí, eh, listo, ahí nos está dando una base grabada de seis mil quinientos, sin embargo, hay una, hay un predial de dos mil doscientos, dos mil doscientos, vamos a ponérselo aquí, y ya nos da base del impuesto 437, límite inferior 746, base 3.533 por 0.06. Nos da el impuesto marginal, nos da la cuota fija, nos da el ICR y 241.77. ¿Cuánto nos dio? 241.77, como pueden ver. Y entonces, aquí le vamos a dar ICR retenido del periodo, pues ¿cuánto fue? Los mil pesos, ¿no? En su caso fueron mil pesos. Lo vamos a poner aquí y listo nos da un saldo completamente a favor. Ahí está la hoja. Si ustedes no quisieran ir al anexo, al final esta, esta hoja este, ya está actualizada con las tablas del 2023. Ya ustedes van metiendo sus datos, bajan sus FDI, lo ven cuánto fue y únicamente lo van eh, realizando ahí. ¿Ok? Ya tenemos el cálculo de impuestos sobre la red. Ahora vámonos al cálculo del impuesto al valor agregado. ¿Vale? El cálculo del impuesto al valor agregado. ¿Qué nos dice? Bueno, pues, vamos a ver aquí qué tenemos, eh, déjenme regreso para acá, acá está. Vamos a ver cuánto tenemos de IVA. ¿Qué nos dice la ley de IVA? Bueno, pues, vas a tener un IVA, IVA cobrado, ¿ok? Y vas a tener algo que se llama IVA pagado, pagado. Para términos, aquellos que, eh, no quiero confundirlos a, a las personas que acaban de egresar de la escuela, Pudieran el IVA cobrado como, entenderlo como un IVA trasladado, ¿ok? Un IVA trasladado o cobrado. Aquí vamos a ponerlo, entre paréntesis, trasladado, ¿ok? Y aquí vamos a poner un IVA pagado, un IVA acreditable, acreditable. Sus maestros se los enseñaron de esta forma, ¿ok? Acreditar. Perfecto. Le doy más espacio. Entonces, tenemos un IVA cobrado o ha trasladado, como usted lo quieran llamar, y un IVA pagado o acreditable, como gusten llamar. Y bueno, pues, ante ello, vamos a tener un IVA a pagar o, oh, favor, correcto. En este caso, bueno, pues, el IVA cobrado, ¿cuánto fue? En el caso de Miguel, vamos a poner que fue mil seiscientos pesos. Y el IVA pagado de eh, Miguel en ese preciso momento fue de cero, porque a lo mejor no tiene gastos, ¿no? Ojo, si tuviera gastos, si a lo mejor tiene gastos de mantenimiento, gastos estrictamente indispensables, con comprobante fiscal, ¿los puede acreditar? ¿Se puede acreditar el IVA si escogió deducción opcional? La respuesta es sí. ¿Por qué? Son dos leyes diferentes, ¿ok? Una cosa es la ley de impuestos a la renta y la, o la otra es la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, en ese caso, bueno, pues supongamos que tiene cero. Tiene un IVA a pagar de 1,600, ¿correcto? Déjenme lo hago un poquito más para abajo esto. Perfecto. Ahora bien, tiene una retención, retención de IVA. Esta retención de IVA que es de siete lo cual nos va a dar un IVA, por pagar, en verdad, ¿no? que ahora sí ya le debo al fisco, de 1,600 menos 1,066.67. Vamos a pagar un IVA de 533.33. ¿Qué, qué, ¿Qué le vamos a decir a esta persona, a Miguel? Mira, Miguel, la verdad, tú vas a cobrar... Recuerden que, que el empresario, el contribuyente, siempre quiere ver la parte líquida, la parte que le cae en su cuenta bancaria, la que en verdad le pagaron. Entonces, aquí que tendrías que decirle, ah, mira, el monto que, el monto eh, después de impuestos, ¿no? Esta es la utilidad después de impuestos. Utilidad después de impuestos, ¿no? Para términos, bueno, pues estaríamos hablando, de, está mal dicho, la utilidad después de impuestos. Pero en este caso, ¿no? Determinaríamos 9.533 menos los 533 y en verdad, esta persona... De un precio que fijó de mil le van a caer en su cuenta bancaria, o bueno, más bien le van a caer en la cuenta bancaria $9,533. Pero en verdad, él nada más se va a quedar con mil Y no la hablo como utilidad eh, después de impuestos para términos de las normas de información financiera. Quítense ese pensamiento. Lo hablo de utilidad después de impuestos porque al final es lo que en verdad, eh, pues la persona va a tener en su, en, en su bolsa de él, que ya no le debe al fisco, que ya está a manos, etc. ¿Antes qué pasaba? Antes del 2019 podíamos utilizar el saldo a favor de ICR contra el saldo de IVA por pagar y esto nos daba todavía, imaginemos que lo hubiésemos utilizado, que hubiéramos utilizado algo que se llamaba compensación universal, ¿no? Compensación universal, que ahora ya no existe la compensación universal Vamos a poner aquí compensación. Bueno, eh, que eran los 7 eh, contra los 533.33 y nos daba 224. Aún así teníamos, teníamos saldo a favor. Pero hoy, pues ya no existe, ¿no? Hoy ya no existe. Ahora, ya determinamos los impuestos. Vámonos a mi hoja de cálculo que está por aquí. Entonces, iba trasladado, ¿cuánto fue? Eh, 1.600, ¿no? 1.600. IVA retenido, ¿cuánto fue? 1066.67. Y iba acreditable, ¿cuánto fue? Pues fueron cero, no tengo, no tengo, aquí le ponemos cero. Y entonces ya los da este IVA a cargo o IVA a pagar de 533.33. ¿Ok? Bueno, pues visto desde esta forma, miren, aquí está pagando, aquí hago una... una una división entre la base del impuesto, que es, llamaríamos utilidad, ¿no? Entre el ICR que pagaste, y pues me está dando que esta persona paga un 18%, comparado con la utilidad fiscal, ¿no? Con su base. Y en su caso, bueno, pues, eh, el 533.33 del IVA. Ahora bien, ¿dónde la vamos a presentar? Bueno, nos vamos a ir a la página del SAT. Están viendo ahorita... Si están viendo aquí la página del SAT, ¿verdad? Se las voy a poner a ver. Nada más comentar. Gracias. Gracias, Elena. Este es arrendamiento. Bueno, pues nos vamos a meter a la página del SAT. Le vamos a dar aquí en declaración. Le vamos a dar ver más. Le vamos a dar por aquí en... Ah, ah, ah, ah, ver todos. Le vamos a dar en pagos provisionales o definitivos. Le vamos a dar en... Ay, caray, ¿por qué me sale así? Le vamos a dar en... Eh, eh, eh. Déjenme, primero lo que les dije la otra vez, hay que checar si estás en personas morales. Déjenme, lo hago para acá porque eh, vamos a personas. Ahí está. Lo regreso para acá. Ya soy en personas. Vámonos a aquí en presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas fiscales. Le doy clic. Voy a buscar un RFC que yo tenga de algún cliente este, que no he presentado su declaración, por cierto, esta persona, bueno, tampoco me han pagado, por eso no se la ha presentado. Eh, vamos a ver, porque ya está un poco, eh, eh, eh, vamos a ver, vamos a ver, denme un segundo nada más en la que lo ubico, acá está. Según yo es esta. Vamos a darle el CAPTCHA, ¿no? M, W, -U -Q, y vamos a darle en enviar. ¿Ok? Nos va a decir, presenta tu declaración, vamos a darle en provisionales, listo, vamos a darle que estamos a, presentando la mensual, que estamos presentando la de enero, le vamos a dar siguiente, nos va a decir, ya se venció por supuesto, pero no me han pagado, entonces pues, no me muevo si no me pagan. Y CR personas físicas, impuesto al valor agregado, son dos cosas que ella tiene que presentar, esto lo pueden ver en su constancia de situación fiscal, ¿vale? Le doy siguiente, me dice, para continuar brindando facilidades a los contribuyentes, personas físicas con ingresos anuales hasta cuatro millones, se les exime de la presentación de la declaración informativa de operaciones con terceros Dios, y del envío de la contabilidad electrónica. Muy diferente el hecho de que lleves contabilidad. Ya hablamos al principio de que se tiene que llevar, ¿ok? Espero que no siga habiendo confusión. Vámonos a la parte de ICR, personas de arrendamiento de inmuebles o uso 12. Me va a decir, aquí lo primero que me va a preguntar, ¿tus ingresos fueron obtenidos en propiedad en, en, en copropiedad? Entonces, si tú escoges que estás en sociedad conyugal, también vas a tener que reportarlos. A veces hay esquemas muy padres en la parte de sociedad conyugal que puedes jugar en cuestiones de, eh, bueno, pues si ya tienes bienes, digamos, un poquito eh, más elaborados, ¿no? A lo mejor fideicomisos, a lo mejor algunas empresas, tienes un telo corporativo, una serie de cosas muy interesantes que, bueno, pues eh, también, también en algunos momentos das en sus capacitación temas como estos, ¿no? Digo, no es el caso. Entonces, si escoges propiedad o sociedad conyugal, te lo va a poner. En este caso, imaginemos que este, la persona de Miguel no tiene, ¿no? Nos dice qué tipo de deducción. ¿Cuál escoges? ¿Deducción opcional o deducción comprobable? En mi caso, bueno, como se los dije, vamos a escoger la deducción opcional. ¿Cuánto dijimos que ganó esta persona? Dijimos que eran 10 mil pesos por la renta. ¿ah? Ya me da, me dice, ¿sabes qué? Son 3.500 como deducción opcional y mencionamos que teníamos, a ver, me regreso a mi hoja de Excel, le mencionamos que teníamos $2,200 pesos de predial, entonces vamos a ponerlo aquí, $2,200 pesos de predial, y bueno, nos da eh, el total de deducciones autorizadas, nos da una base grabable de 437, y nos dice, ya te determiné el ICR, con mi hoja de cálculo, la que vimos acá, la única diferencia que existe es que mi hoja de cálculo, pues obviamente te los va haciendo. El, el, el SAT ya te lo va a dar completamente. Aquí están 241.77 para términos del SAT, lo, este, lo redondea y te lo va a mandar a 242 pesos. ¿Ok? Ahí te lo va a dejar. Y entonces tenemos un impuesto retenido de la persona moral, ¿no? Así como lo comprobamos con nuestro comprobante fiscal. Nuestro comprobante fiscal salió con impuestos sobre la renta retenido y IVA retenido, ¿correcto? Entonces aquí le vamos a poner mil pesotes nada más, mil pesotes. Bueno, pues nos va a dar este saldo a favor que aquí para términos del SAT no nos lo va a presentar, pero nosotros lo traemos en nuestra hoja de trabajo. Regularmente el régimen de arrendamiento, la persona de arrendamiento, que nada más se dedica a puro arrendamiento. Va a tener casi siempre, cuando le emite CFDI a una persona moral, casi siempre va a tener, si no es que siempre, va a tener saldo a favor de impuestos sobre la renta. ¿Cuándo lo vas a pedir? En tu declaración anual. No puedes pedirlo antes, lo vas a pedir hasta tu declaración anual. Antes del 2019, era una chulada porque hacíamos compensaciones y listo, vámonos, no le debíamos alzar, inclusive pues había un remanente que se lo pedíamos, inclusive en devolución. Hoy en día... Bueno, pues solamente te dejan la parte de devolución y déjenme les digo que se están poniendo como medio pesados. Ya lo vimos la clase pasada, ¿no? De todos los requisitos que te empiezan a pedir. Bueno, pues hasta ahí. Este es en el caso impuesto sobre la renta, pues obviamente de terminación del pago, pues nada. Y nada más cuando le dé eh, guardar, pues me va a dejar pasar a la parte de menú principal, ¿no? En este caso, le voy a dar impuesto a valor agregado, me dice actividades grabadas a la tasa del, del 16, fueron los 10 mil pesos, ¿de acuerdo? Actividades lavadas al cero, yo no tengo. Actividades exentas, yo no tengo. Actividades no objeto del impuesto, yo tampoco tengo. Nada me dedico de arrendamiento, en este caso. Me dice: IVA acreditable del periodo. Fíjate que yo no tengo, ¿no? IVA retenido, aquí sí tengo. ¿Cuánto dijimos de IVA retenido? Mil sesenta siete pesos. Mil sesenta y siete pesos. Mil sesenta siete pesos. Y me dice. ¿Tienes otras cantidades a cargo? No, no tengo otras cantidades a cargo. ¿Tienes otras cantidades a favor? Fíjate que no. Y entonces, cuando nos vamos aquí, le damos guardar. Vámonos a determinación. Nos va a salir total de contribuciones a pagar. Dice, ¿Desea disminuir su total de contribuciones con algún concepto? No, no tengo ningún otro concepto que disminuir, ¿no? Aquí me está eh, calculando recargos por el, por el término de tiempo, ¿no? Le damos guardar y le damos en menú principal. Como pueden ver, bueno, pues ya tienen ustedes... Eh, el envío, cuando le den enviar declaración, pum, les va a aparecer que se ha enviado y les va a dar su hoja para que vayan al banco o la puedan pagar a través de línea. Hasta aquí se hace todo este rollo que venimos hablando de la, este, del arrendamiento, ¿ok? Pero me regreso un poquito a la parte de eh, la ley. Me voy por acá, vamos a la ley, perfecto. Ahora vamos a la ley del IVA, ley del IVA, perfecto, vamos a la ley del impuesto al valor agregado, por ahí tengo un curso de ley de IVA, donde regularmente menciono los artículos más, más usuales, de, e, inclusive los desgloso uno por uno, para eh, determinar, vamos al dieciséis, es que no recuerdo, eh, eh, eh, territorio nacional, vamos al, vamos a buscar, ese es prestación de servicios, arrendamiento viene después de prestación de servicios, pero nos habla de prestación de servicios en extranjero, bla, bla, bla, todo lo que es DD, este, Uber, Airbnb, servicios digitales, de intermediación, no lo quiero. Uso goce temporal de bien, dice, aquí vamos a quitarlo, dice, para los efectos de esta ley se entiende por uso goce temporal de bien el arrendamiento, el usufructo, cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto utilice, por lo que una persona permita a otra utilizar o usar. Eh, temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Se dará el tratamiento de esta ley establece para el uso o goce temporal de bienes a la prestación de servicios de tiempo compartido. Se considera prestación del servicio de tiempo compartido, esto que vendían los hoteles, ¿no? Eh, palabras menos, palabras más. No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes. Los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente, exclusivamente para casa habitación. Si un inmueble tuviera varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para casa habitación. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los, in, a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados, ¿no? A lo que nos decía mi estimado, eh, por aquí, ¿quién está opinando, mi estimado Mike? No, era Sergio Ruiz, ¿no? Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o como, como casas de hospedaje. Esto no entra, ¿ok? Ahora, vámonos al reglamento de la ley de IVA. Reglamento de la ley del IVA. Vámonos aquí. Vamos a darle clic. Y bueno, pues en la parte de reglamento, vámonos por aquí, por el... Eh, eh, eh. Vámonos por el veintiuno, para efectos, 22 para efectos, enajenación. No es la parte de enajenación. Prestación de servicios. Uso goce temporal del bienes. Dice para los efectos del artículo 20 fracción 2 de la ley, cuando se otorga el uso goce temporal de un bien inmueble destinado a casa habitación y se proporcione amueblado, se pagará el impuesto por el total de la contraprestación, aun cuando se celebren contratos distintos por los bienes muebles e inmuebles. No me quieras jugar esta parte en donde pues te rento el lugar, ¿no? Este, y hacemos un contrato y por otra parte te arrendo, eh, pues, el sillón, la cama, este, la televisión, el refrigerador. No se puede, ¿no? Ahí, aquí te lo deja bien claro. No se considera amueblada la casa habitación cuando se proporcione con bienes adheridos permanen, permanentemente a la construcción. Permanentemente a la construcción, ¿ok? Y esos arreglos que pueden existir. Y con los de cocina, y con los de cocina y baño. En el caso, pues obviamente de una taza de baño, una, un lavabo, etc. Alfombras y tapices, lámparas, tanques de gas, calentadores para agua, guardarropas, armarios, cortinas, cortineros, teléfono y aparato de intercomunicación. Sistema de clima artificial, sistema para la purificación de aire o agua, Chimenea no integrada a la construcción y tendederos para el secado de ropa. No te los voy a considerar como bienes muebles, ¿ok? Entonces, todo lo que venimos viendo ahorita del ejemplo que yo les ponía aquí, ¿no? En el caso de Miguel, que le rentó a varios, ¿no? Le rentó una casa habitación sin problema sin IVA. Miguel le eh, rentó un departamento amueblado, se fregó, le tiene que poner IVA. Eh, Miguel arrenda un local comercial a Alberto, pues tendrá que eh, ir con IVA. Eh, Miguel arrenda una bodega, tendría que ir con IVA, ¿no? Miguel arrenda un local comercial a tiendas similares, tendría que ir con IVA y aparte las retenciones, ¿no? Miguel renta a tiendas similares una casa habitación para que viva su gerente de la sucursal, también tendría que ir con todo esto, nada más que aquí, la persona moral tendría que mandar el aviso al SAT de la renta de casa habitación, ¿ok?